Lo que hice fue darle color a algunas escenas, y algunas marcar solamente referencias Como esta, algunas quedaron bastante terminadas Gracias por ver